Muy bien, hasta aquí entonces hemos tratado de explicar nuestro enfoque de la asignatura, eh, cómo la vamos a abordar y ahora nos vamos a referir muy brevemente a los contenidos para luego explicar eh, cómo hemos planificado el cursado y la aprobación de la asignatura en este semestre. Esta gráfica describe los contenidos que vamos a abordar durante este cuatrimestre. Vamos a comenzar la clase que viene reflexionando sobre el posicionamiento filosófico frente a la tecnología y a la tecnología computacional que tiene la cátedra y tratando de hacer aportes para que ustedes puedan construir un posicionamiento propio con el que se sientan realmente conformes y cómodos. A partir de ahí, vamos a encarar eh, el análisis de los fundamentos de la tecnología computacional, luego nos vamos a referir a los componentes básicos de una computadora, vamos a hablar del de, eh, software como condicionante del hardware, de la seguridad de los datos, del movimiento de software libre, la seguridad de los usuarios, la lógica de un sistema operativo como caso particular de software, y todo esto, como ya anticipamos, lo vamos a hacer desde la mirada de un diseñador gráfico. Es decir, el abordaje de estos temas que vamos a hacer nosotros no se relaciona con el abordaje que haría un informático, un ingeniero en software, un licenciado en sistemas, sino que es un abordaje propio de la mirada del diseño sobre la tecnología computacional. Una vez abordados estos fundamentos, vamos a pasar al área central de la asignatura que tiene que ver con el estudio de los gráficos de la computadora, tanto los gráficos vectoriales como los de mapa de bits. Y vamos a tratar de comprender la lógica de un editor de gráficos de mapa de bits y la de un editor de gráficos vectoriales. Todo esto muy atravesado por un concepto que va a ser central a lo largo del cursado de esta asignatura y de las dos tecnologías de gráficos que continúan, que es la economía de recursos del sistema computacional. Finalmente, vamos a abordar el color en los gráficos digitales y los formatos, es decir, la forma en que se almacenan tanto los gráficos vectoriales como los gráficos de mapa de bits o pixelar. Muy bien, ahora vamos a hablar del cursado. Les vamos a anticipar que hemos previsto eh, junto con la cátedra de lenguaje formal 1 que es del mismo nivel, una integración breve en uno de los temas y cuando vayamos a trabajar en integración se los vamos a avisar, lo vamos a plantear y coordinar junto con esta asignatura y nuestro propósito ha sido intentar que ustedes con un mismo trabajo práctico puedan dar respuesta a un requerimiento de lenguaje formal y de tecnología de gráfica digital 1. Entonces, ahora les vamos a contar cómo hemos previsto el cursado. Vamos a comenzar hablando de los requisitos para cursar, eh, las modalidades de las clases que vamos a plantear y vamos a permitir y también lo que se necesita para aprobar la asignatura. Para cursar tecnología de gráfica digital 1 va a ser necesario que cuenten como mínimo con boleta de física general y de matemática y que hayan aprobado introducción al proyecto de diseño. Si tienen las tres asignaturas aprobadas, tanto mejor. No vamos a permitir cursados condicionales, es decir, que quien no cumpla con estas condiciones deberá esperar al año próximo y cumplir con las condiciones para poder cursar. En cuanto a nuestras clases, nosotros eh, vamos a tener encuentros sincrónicos los días jueves de 8.30 a 13. Esto va a implicar eh, que la, la cátedra eh, en general va a estar presente acá en el gabinete y estos encuentros van a poder ser presenciales o remotos. En ambos casos se va a trabajar con el blog de la asignatura, ya sea que estemos Acá en el gabinete o que sean encuentros remotos, ¿sí? se va a trabajar con el blog de la asignatura. Es el blog lo que estructura es el, la comunicación de esta asignatura y ante cualquier duda ustedes eh, van a poder encontrar información en el blog, preguntarnos a través del blog y obtener respuestas a través del blog. Estos encuentros de los jueves van a incluir diferentes tipos de actividades, unas sincrónicas, otras asincrónicas, y en algunos casos como hoy van a incluir conferencias, pero no siempre. La participación de los estudiantes en estos encuentros sincrónicos eh, va a ser de este tipo. Eh, la institución nos exige por haber sido la carrera eh, aprobada eh, en modalidad presencial que los estudiantes acrediten un mínimo de 51% de asistencia en forma presencial esto nos deja un máximo de 49% de manera remota ¿sí? Quiere decir que ustedes van a poder venir a cursar el gabinete de computación, trabajar en una computadora del gabinete de computación o van a poder elegir quedarse en casa o en algún lugar y tomar la clase sincrónica de forma remota. ¿Bien? Eh, pero siempre cumpliendo con estos porcentajes. Nosotros este, en este semestre tenemos previstas 13 clases, porque de las 15 del semestre eh, hay eh, dos que caen en día feriado, entonces tenemos 13 clases, para cumplir con el 51% ¿sí? van a necesitar estar presentes en 7 de las 13 clases, ¿no? ¿Mm? Eh, para esto vamos a tener en cuenta que es muy probable que el 7 de abril y el 26 de mayo los encuentros solo serán remotos, porque tenemos superpuestos con el dictado de clases eh, mesas, entonces si tenemos inscriptos en estas mesas nos va a ser imposible que la clase sea presencial y vamos a dar la clase en forma remota. Entonces, lo que aspiramos nosotros es que esta clase, si ustedes la toman de forma remota a través del blog, o si vienen del gabinete de computación, el contenido de la clase sea idéntico, es decir, que no haya diferencia. Esta ha sido nuestra forma de compatibilizar eh, eh, lo ganado en estos dos años de cursado remoto y de plantear un cierto grado de hibridez en el dictado que permita que los estudiantes que lo necesiten puedan aprovechar las ventajas que tuvo el cursado remoto es decir, sobre todo para quienes trabajan o tienen alguna dificultad para acceder a la facultad, a las instalaciones de la facultad eh, nos parecía eh, lícito plantear esta modalidad para ellos, porque de este modo eh, conservamos estas ventajas que nos han eh, ponderado, valorado los estudiantes que han cursado con nosotros en los dos años de pandemia. A su vez, la opción de presencialidad nos parece que también resulta inclusiva, sobre todo para quienes tienen dificultades en cuanto a conexión a internet o equipos eh, fuera de la facultad. Para los estudiantes que elijan la modalidad remota para estas seis clases que se pueden tomar de forma remota, eh, tienen que garantizar que van a tener conexión a internet y que disponen de los equipos que hacen falta para esta modalidad. Vamos a hablar de lo que son tareas sincrónicas y asincrónicas. Eh, nosotros vamos a, en las clases, vamos a definir y va a quedar muy claramente ex explicado cuáles queremos que sean tareas sincrónicas. Estas tareas las tienen que resolver preferiblemente a lo largo de la mañana porque van a estar dimensionadas para ser resueltas a lo largo de la mañana, eh, pero también se pueden entregar hasta el día siguiente a las 13 horas. Es decir, que eh, eh, pueden ser resueltas en un lapso no superior a las 24 horas de su dictado. Este es un concepto de sincronía flexible y apunta justamente a facilitar que quien tiene dificultades para estar presente en el horario de cursado que está estipulado para la presencialidad también pueda realizar las tareas. Este tipo de tareas sincrónicas en general van a ser individuales. Las tareas asincrónicas en general se, se van a resolver en un plazo mínimo de una semana y máximo de dos y en general también se van a poder realizar en equipos de dos integrantes y con consultas intermedias si fuera necesario. Bien, eh, las consultas nunca van a ser obligatorias Siempre van a estar eh, a disposición de ustedes si ustedes las consideran necesarias. Aquí queremos eh, hacer una salvedad y es que, dado que se nos ha pedido encarecidamente desde el departamento, desde la Secretaría Académica, que respetemos las horas de cursado que tiene la asignatura según plan de estudio, que son 75 horas eh, semestrales lo que da un total de 5 horas a la semana. Bien, nosotros para contemplar estas tareas asincrónicas que les vamos a dar durante el cursado, hemos eh, previsto que en lugar de, de que cursemos de 8 a 13, cursemos de 8.30 a 13. Si nosotros sumamos esa media hora de cada una de las 13 clases, ¿sí? nos da alrededor de 7 horas, que es lo que estimamos, que les va a demandar en tareas asincrónicas eh, esta asignatura. Quiere decir que nos mantenemos dentro del crédito horario estipulado por el plan de estudio sin exceder.